Y allá en la antigua. Vamos a escucharlo. Gracias, gracias Francia, Fulvio, a todo el equipo. Amado que ya se retiró, ¿verdad? hacer algunas... Gracias a todo el Julio que nos ve. Eh, saludar de manera especial, me acaban de enviar una foto de están viendo el programa allá en la comunidad del aguacate, de donde yo soy oriundo en San Francisco de Macorís. Un saludo especial para mi amiga Yamil. Saludos. allá en el aguacate y con ella saludar a toda la comunidad eh, del aguacate de donde somos oriundo, por también del cercado y de las guasumas porque somos de ahí de esa zona. Así que gracias a toda la gente que nos, siempre nos eh, nos hablan de que ven el programa día a día. Quiero iniciar eh, nuestro comentario del día de hoy recordando un comentario que hiciéramos en marzo, a principio de marzo, cuando esto todavía no ha, no había comenzado a golpear tanto a la República Dominicana. Esto es con relación al plan social y a la gente de que están entregando ayuda. ¿Por qué? Porque hay mucha ayuda que está llegando a gente que ya tiene y hay mucha ayuda que está llegando a gente que tiene, por ejemplo, la tarjeta solidaridad, gente que incluso tienen buenos empleos y que siguen cobrando y lamentablemente hay ayuda que no está llegando a quien realmente lo necesita. ¿Por qué? Porque si usted va por un, por ejemplo, por una calle y usted va casa por casa repartiendo ayuda, usted no está focalizando la ayuda a quien realmente la necesita, porque por falta de información y yo quiero compartir con ustedes este pequeño comentario que hiciéramos al principio, cuando nada de esto había iniciado, y entonces luego venir con unos datos interesantes que quiero compartir con, la, con todos ustedes. Adelante, José. Pues a propósito de lo que yo decía ahorita con relación a la parte de, del plan social, quiero hacer un llamado a la población. Lo que hemos trabajado... En grupos sociales, los que tenemos experiencia trabajando en la comunidad, sabemos quién necesita y quién no necesita en la comunidad. Por ejemplo, yo soy de una comunidad rural de San Francisco de Macorís, eh, se llama El Aguacate, y El Cercado, y Las guasumas, esa zona ahí. Yo puedo decirle quiénes son la gente que necesitan en esa comunidad, porque los conozco, porque camino los callejones, camino las calles, camino los callejones. Y sé quién tiene más necesidad que otro. A quién hay que ayudarle en esta crisis. Yo entiendo que las comunidades ahora deben unirse a través de la junta de vecinos, a través de la iglesia, a través de todos los grupos sociales y focalizar con un listado esa gente. Entonces, las comunidades tienen que focalizar, identificar a su gente, nosotros en la comunidad del aguacate hicimos en el año 2017, hace dos años, un censo y yo le puedo decir, en función de ese, de ese censo que hicimos, quién tiene eh, eh, menor capacidad, por ejemplo, de ingreso en esa comunidad, quiénes tienen diabetes, quiénes tienen enfermedades de riesgo, por lo menos de hace dos años, se lo podemos decir, ¿saben por qué? Porque la estudiamos la comunidad. Sabemos dónde está cada quien, de qué sufre, cuánto recibe, más o menos por, por dónde andan sus ingresos, los conocemos, pero además caminamos las calles, caminamos los callejones, sabemos dónde está cada quien. Nosotros lo compartimos cuando ni siquiera, cuando ni siquiera se había compartido o se habían eh, sometido estas. En medidas drásticas. Y yo quiero compartir ahora con ustedes la información de lo que yo decía. Atención, Siquio NG de la Rosa. Atención, Fulvio. Ustedes que hablan siempre de modernidad, yo les invito a que, como Alex, el flamante alcalde de San Francisco de Macorís, no lo hizo, pese a que yo le dije que tratara de hacerlo, intenten hacerlo ustedes. Así como se hizo en esa comunidad, y le voy a dar datos ahora específicos, la gente de la comunidad lo sabe. Le, le voy a dar datos específicos. Ojalá el ayuntamiento de San Francisco de Macorís comience a conocerse a sí mismo, a su municipio. ¿Cómo? Investigando, estudiando su municipio por sectores. Y tú dirás, bueno, eso le toca a la ONE. Olvídense de la ONE, que hace, que hace un censo cada 10 años. Eso no sirve para nada. Total, aquí no sabemos cuántos somos en este país. ¿Por qué? Porque eso le ha tocado a, a, a, a, a, la, a la oficina de datos, de estadística y esa gente, al fin y al cabo, cada 10 años la información no sirve. Está desactualizada y por eso cada cierto tiempo, cada, cada dos o tres años, debería estarse renovando el censo en cada municipio por sectores. Y ojalá el alcalde si que NG de la Rosa me escuche. Porque así como le llaman los, eh, las críticas, el grupo de chimoso que a veces hay en, lo, en los partidos, así como le llevan las críticas, también llevenle esta propuesta para que le escuche. Ojalá sí, pudiéramos conocer profundidad. Le damos un segundo frase para no perder el hilo. Sí. Este trabajo que se hizo en la comunidad del aguacate, que estuvo ahí eh, Robert Abreu, eh, Angel, son eran estudiantes, señores, de eh, entre profesionales y estudiantes. Hicimos el trabajo. Robert Abreu en el aguacate, Angelina Romero, Melissa de Jesús, Guillermina Rivas, Rosa Báez, nivel Comprés. Rosemary Esteves, eh, que fue la persona que hizo la tabulación, y un servidor. Hicimos ese trabajo en unos cuantos días. Pues adivinen que nosotros identificamos en la comunidad del aguacate que tiene 189 viviendas, o tenía en ese momento, de las cuales 174 estaban habitadas para un 92% y 15 viviendas no estaban habitadas para un 8%. Eh, nos dimos cuenta, nosotros dividimos el sector en cinco cuadrantes para poder contarlo bien, para poder trabajarlo bien. Le pusimos aguacate norte, aguacate centro, sector Los Rincones, eh, sector La Mina y aguacate sur. Y adivinen que nosotros tenemos de cada uno de esos sectores una vaina interesantísima. Aquí ustedes pueden ver, mírenlo ahí. Esto, eh, esto fue como nosotros lo dividimos, son los habitantes por sector. Por ejemplo, nosotros le pusimos así el aguacate norte. Pueden ustedes ver ahí. Eh, que tiene, déjenme verlo aquí en, en, el, en el PowerPoint porque ahí estoy un poquito confundido. En el Aguacate Norte, ustedes pueden ver que hay un 27%, eh, no un 15% de los habitantes de la comunidad, pero eh, en el 27% lo representa el Aguacate Sur. Eh, vemos ahí el verde, que es el sector de los trincones, que así si por eso le pusimos, representa un 20% de los habitantes. El rojo es el aguacate centro, que es la parte céntrica de la comunidad, representa un 15% de los habitantes. Y ese morado que ustedes ven ahí, que es el sector de la mina, un 23%. Nosotros determinamos en esa comunidad que tiene un total de 566 habitantes, con un promedio por hogar, y podemos entrar para acá ya, José, con un promedio por hogar de tres personas, promedio por, por vivienda. Pero ¿qué, ¿qué también nosotros eh, eh, identificamos? Esa comunidad, eh, el 53% de los habitantes son hombres, frente a un 47% de que son mujeres. Pero además, ¿qué nosotros identificamos? La cantidad de habitantes por sectores dentro de la propia comunidad. ¿Y qué identificado? El rango de edad. Por ejemplo, podemos aquí saber que de 0 a 13 años habían 122 habitantes. De 14 a 17 años habían 50 habitantes. De 18 a 25, 85 habitantes. De 26 a 35, 107 habitantes. De 36 a 50, 94 habitantes. De 51 a 64, 71 habitantes. Y de 65 o más, 47 habitantes. Yo quiero retar aquí a cualquier eh, comunidad que me, dé, que me dé esos datos. Pero no solamente eso. Nosotros le, le podemos decir de esa comunidad... Quienes, así como yo decía en el video, quienes sufren, por ejemplo, de diabetes, quienes tienen hipertensión, quienes tienen algún tipo de discapacidad, porque lo investigamos. Entonces, ¿qué resulta? Cuando vienen las, las, las situaciones de emergencia, los municipios que se conocen a sí mismos pueden dar mejor respuesta. Por ejemplo, el plan social, igual que ese grupo, por ejemplo, de Fuerzas Vivas y los grupos que están llevando ayuda, si se identificara el liderazgo de esa comunidad, ese liderazgo sabe dónde, dónde tienen que llevar las ayudas. Porque, por ejemplo, mi mamá que vive en esa zona no necesita ayuda. Claro que no, porque tiene su sueldo y tiene, por ejemplo, sus hijos que podemos responder por ella. Pero al lado hay gente que necesita. Pero si usted no lo conoce, es posible que usted vaya a llevar el fundo a mi casa. A, a donde mi mamá, que no la necesita. Entonces es bueno siempre tratar de, de, de cada comunidad. Y esto es una invitación que le hago a cada municipio. Conocerse a sí mismo. Al principio, cuando estábamos haciendo este trabajo, me decía que yo estaba medio loco porque la gente a veces no entiende. Lo, lo mejor que un municipio puede tener, lo mejor que una comunidad puede tener es tener su propia información. Y hubo un caso, y esto es muy importante, hubo un caso donde una joven tuvo un accidente. Ella, ella, ella me está viendo, se llama Yamelka López, hermana de Rosaina, que la que siempre escribe aquí, del aguacate, que tuvo un accidente y necesitaba una sangre. Y adivinen qué? Fácil. Nosotros sabíamos el tipo de sangre que tenía la mayoría de gente que lo sabía en la comunidad porque le preguntamos. Hicimos la tabulación e inmediatamente aparecieron la cantidad de personas de esa comunidad que tenían el mismo tipo de sangre que ella. Pero adivinen que mejor aún sabíamos quiénes eran donantes y quiénes no. Inmediatamente le pasamos esos nombres a la familia para que le cayeran a esas personas en la comunidad. ¿Qué comunidad puede hacer eso? Pero ¿qué municipio puede hacer eso? Es más, yo reto a cualquiera, por ejemplo a cualquier municipio, cualquier comunidad del país, incluyendo Santiago y, y, y el Lito Nacional, que me digan cuáles son sus datos estadísticos, a qué no lo tienen. ¿Por qué? Porque no se están investigando. No se están investigando, no entrelazan esa información. Entonces, ojalá que Siquio NG de la Rosa pueda promover esto en el municipio de San Francisco de Macorís. Eh, es costoso, puede ser que sea costoso, pero tú debes utilizar a los estudiantes, a los estudiantes sociales, a los de contabilidad, eh, a lo de lo que sea para que para que se involucren en esto como hicimos nosotros en esa comunidad y gracias a Jorge Peña que fue la persona que nos, nos aportó las, las copias verdad de, de, de los formularios porque el formulario tenía 173 preguntas 173 preguntas es ir, era inmenso pero teníamos mucha información por ejemplo nosotros tenemos ahí y ahí sí muchachos podemos poner, poner la imagen de Powerpoint, la segunda Sabíamos hasta para dónde se había ido la gente de la comunidad. Míralo ahí. Miren, lugar hacia donde habían emigrado las personas. Hacia Estados Unidos, míralo ahí. Un, 3, un eh, 28 Y así va bajando eh, hacia a San Francisco. Me refiero eh, emigrar desde el campo a la ciudad. A Santiago, a la Guasuma, Santo Domingo, al Cercado, a la Peña, a Huiza. Míralo ahí. Organizado. Y seguimos con las otras imágenes, muchachos. Por ejemplo, en ese censo. Nosotros pudimos determinar, o en esa investigación, para no... Eh, esas son las viviendas. Fíjense que el 65% de la gente nos dijo que su casa era propia. Y que un 13% es alquilada, Que un 8% es prestada. Esas son las, las personas, por ejemplo, que viven en una casa. Que, porque trabajan en una finca y le prestan la vivienda. Y el 13%, eso es un error. Eso es un error. No se especifica porque quizás a veces los muchachos por la premura no hicieron la pregunta y no se especificó, pero sabemos que el 65 por ciento aproximadamente tiene su casa propia. Pero no solamente eso, ya se me ha el tiempo. Por ejemplo, miren lo del terreno más para adelante. Podemos pasarla más rápido, muchachos. El terreno lo que tienen título del terreno donde viven 40 por ciento. Un 46 eh, eh, no tiene título. Sigue el mismo, el, el mismo margen de error de un 12% más o menos que no se especificó en la pregunta. Pero también vemos ahí que la, la pregunta que le hicimos de la condición de techo, las que sigue, eh, un 49% de los techos de, la, de las viviendas de la comunidad del aguacate son buenas, un 25% es regular y un 13% es mala calidad del techo. Miren el 12% ahí como cómo no se especifica de nuevo, que fue el margen de error que tenía. Y por último, miren esto. Eh, la última, el 78% de las casas tiene baño, pero un 12% peligroso no tenía baño. O sea, que hacen sus necesidades, quién sabe dónde. Y un 10% aquí bajo el margen de error no se especificó porque no se hizo la pregunta. Por eso, y quiero concluir con esta parte ya, yo quiero invitar a Siquio NG de la Rosa, las autoridades de aquí de San Francisco de Macorís, a que tratemos de conocer nuestro municipio si nosotros hubiésemos conocido nuestro municipio, inmediatamente identificamos y aquí también debe incluirse la, la gente de salud pública, hubiésemos identificado todo lo que son hipertensos y todo lo que son diabéticos, a eso era lo primero que teníamos que caerle atrás para protegerlos y así hubiésemos ¿Eso dato, Ya ya esos datos tú no se los has ofrecido en este caso que lo está proponiendo al ayuntamiento y al debiera de hacerle llegar al ayuntamiento y a la salud pública esos datos en aquel entonces, en aquel entonces, no, no. Francisco, solo presentamos al alcalde. Dijimos, ajá, tú te acuerdas que nosotros lo presentamos sí, en el sí. programa. Le dijimos, trata de hacer esto en San Francisco para que te case con la gloria. Te vas a, te vas a convertir son? en el primer municipio que tiene sus propias estadísticas, y eh, eh, sus propias informaciones de manera particular. Y Mira. es como si no tú le parece razón. que no le interesa al alcalde. Se lo estoy proponiendo ahora a Siquio. Mira, tú tienes razón porque definitivamente en los tiempos que fui regidor, Trabajé de cerca con el proyecto georeferenciación del municipio. Está aprobado. Si lo único que tiene que, que pedirlo en la sala capitular y ponerlo en marcha. El sistema de georeferenciación que nos permite eh, eh, hacer la data de lo que es la realidad del municipio. Ahora, existe otra resolución que fui yo también que la propuso en mi tiempo de regidor. Y está el registro de organizaciones sociales y de ciudadanía que es obligatorio por ley. Lo que pasa es que hay una ausencia de planificación y de, y de proyección de los alcaldes que simplemente se convierten en politiquería y de los mismos actores alrededor. Y tienen mucha razón porque existe el registro. Por ley municipal, es decir, eso está en el artículo 228 de la ley 176 y fue una de mis preocupaciones. ¿Tú sabes por qué? Porque a diario aparecían gente pidiéndote ayuda al ayuntamiento y ya tú habías recibido de una junta de vecinos del mismo lugar Exactamente. De misma, buscando ayuda. Y yo decía, sí. pero esto no puede ser posible. Encontré que debíamos de organizar el municipio, ya la ley lo indicaba, de que debe existir un registro municipal de ciudadanos incluso no bastarnos con el padrón que tiene la junta sino que verdaderamente sepamos quiénes están actualmente viviendo en San Francisco de Macorís porque hay muchos que se han ido y claro. aparecen como si están residiendo aquí en cédula Francis en ese estudio que nosotros hicimos aparece de manera muy clara la persona que, que tienen tarjetas solidaridad tanto de la comida como del bono luz y el bono gas, O sea, que una gente que, que quiere, por ejemplo, eh, dar ayuda, dice, mira, déjame ir al aguacate, eh, déjame identificar a esta persona. ¿Quiénes son? Ah, mira, usted tiene ayuda de aquí, tiene ayuda de aquí. Eh, entonces, pues, déjeme esta ayuda que yo tengo, llevársela a aquel que no tiene nada, porque eso quedó registrado. Y es lo que yo le estoy diciendo a, a, bueno, a las autoridades. Utilicen la información. Vamos a estudiar nuestro municipio y vamos a casarnos con la gloria. Que si una gente tiene un accidente, qué fácil sería... Inmediatamente tirar ese listado de gente que tiene, por ejemplo, sangre A positiva y la debe aparecer. Y lo que son donantes, con ese listado de, de, de donantes, qué bueno sería que cada municipio y cada comunidad tenga ese listado para poder acudir cuando lo necesita. Gracias, Yarjan. Vamos a ver si, si se atienden estas orientaciones. Eh, ¿Qué tenemos de WhatsApp? Y no sé si el tiempo que tenemos, porque más adelante quiero, eh, hoy, ustedes saben que es,